Buenas noches, continuamos con la línea de ayuda y nuestra prestamista de confianza, Brenda Casas, gerente de financiamiento con Citywide Home Loans. Ahora, Brenda, para el siguiente segmento final, hoy Margarita quiere saber cuáles son los requisitos generales para calificar para un préstamo de vivienda. Gracias, Margarita. Por lo general, vamos a requerir los siguientes documentos. Los dos últimos años de impuestos, 30 días de talones de cheque, dos meses de tu cuenta de banco, tu seguro social y tu tarjeta de identidad. Si has tenido bancarrota, también necesitaremos estos papeles. ¿Y qué requieren en cuanto a la situación del empleo? Claro que sí, Carlos. Bueno, para, para el empleo necesitamos verificar los últimos dos años de empleo y no sería necesariamente con la misma compañía o que no sean seguidos. También hay excepciones a eso, pero lo mejor es que nos llamen para explicar su situación. Así que ya saben, llamen ahora mismo al número en la pantalla para más información. Solo un experto como Brenda les puede facilitar eh, hoy. Ahora, gracias Brenda por esa información. Ahora nos ha explicado un programa increíble para ayudar al compra de casas. Pero una última pregunta esta noche viene de Flor. Y ella quiere saber sobre si hay más opciones disponibles para sus compradores. Claro, qué bueno que hayas preguntado esto, Flor, porque la respuesta es sí. No solo somos expertos en préstamos tradicionales como FHA convencional, el VA para nuestros veteranos de las Fuerzas Armadas, pero también somos expertos en asistencia al enganche y tenemos disponibilidad de otros programas que te pueden ayudar con hasta 20 mil dólares hacia el enganche y costos de cierre. Hemos ayudado a casi 2,000 familias que muchas veces pensaban que no podían calificar para un préstamo de vivienda y les pudimos ayudar a cumplir su sueño de casa propia realidad. Entonces yo estoy aquí para decirles que sí se puede. Y el primer paso a tomar es el de llamarnos tan pronto sea posible. Bueno, muchísimas gracias amigos y recuerden que las primeras 50 llamadas obtendrán un crédito de $1,000 para sus costos de cierre. Muy buenas noches y aquí estamos para recibir sus llamadas.